creer, fidelidad, obediencia, seguridad Qué cosa más amen. preciosa Dios. obediencia y seguridad, fidelidad, confianza Gloria a Dios. pero tenemos en el profeta Bacú del viejo testamento en el 2.4 que nos advierte Dios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 puso nada de su parte estamos hablando en este versículo de la mujer del flujo de sangre jesús caminaba de espaldas y la fe de la mujer hizo que a Jesús le sacara el poder Con su propia fe. Eh, entenderlo bien fue la mujer en la que pudo que el poder de jesús se desprendiera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 por su fe Desde esta hora Él es sabe. Amado sea Dios Amén. El poder que tiene la fe Es el gran misterio de Dios La fe en el hombre Porque no va a descubrir Más capítulos que ha apuntado. Y el Mateo 21 Capítulo 21 al 22 Lo dice Respondiendo Jesús Les dijo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 de la ignorancia de las Porque yo en mi, fe, en mi conocimiento vi hombres que rantaron, hombres con la cabeza debajo de las piernas, hombres grabando el poder de Dios en las el sino Pero hay una cosa muy importante, hermanos. Tenemos la misma fe hoy cada noche o la tendremos mañana, o la tendremos cuando estemos atribulados, o la tendremos cuando estemos perseguidos o maldurados. Por eso el Señor dice, si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate del mar, sea hecho. Alabado sea Dios lo que hecho lavado lo que es gloria al Señor de Jesucristo muchos dicen que no tiene una fe. pero dicen que si tenemos no te nos que no tomamos podemos hacer grandes maravillosas nosotros tenemos que irte haciendo la fe así nos dice en Hechos 14, 9, 10 nos dice, este o yo a hablar a Pablo El cual Fijando en él sus ojos Y viendo que tenía fe Para ser sanado Dijo a Gambo ¡Levántate derecho Sobre tus pies! Y él sacó llamó, Y andó Y Que no había oso, Y clamó a Grambo, ¡Levántate! Y es, todo, Amén. y es todo a través de la fe. Amén. Amén. Y en Hechos 16, 5, nos dice. Así que la iglesia era confirmada en la fe y aumentaba el número cada día. Gloria, Amén. Amado sea Dios, Amén. Amado sea Dios, Amén. Dios no va a permitir nunca jamás. Si vamos con la verdad. Claro pero con la verdad es la fe. Amén. Porque la verdad puede tener a los científicos, puede tener al maestro de escuela, pero no la fe de Cristo. Amén. Eso dice, verdad, pero la fe. Amén. Y yo sé que si Dios quiere y Él lo quiere, que va a aumentar cada día el número de los hijos de Dios Santo.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 Es posible que estemos engañados Es posible que fijamos. O es que no os conocéis Vosotros mismos Corrientes. Jesucristo está en vuestro En vosotros A menos otra vez, A menos que estéis reprobados Corrientes. A menos que estéis reprobados Examinaros a vosotros mismos O es que no os conocéis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 Alabado sea Dios. Por eso es tan importante que tengamos la fe para no creer que estamos reformados, que estamos condenados. Es muy importante que nos probemos. Y en Gálatas 3, 26 y 27 nos dice, pues todos, aquí está bonito, nos contesta, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.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 Sin fe y no creen que en resurrección ni hay nada, se puede saber para que lo buscan. Para dominar. Claro que sí. Para esclavizar. Sí. Para adulterar el Evangelio. Para enriquecerse. Gloria a Dios. Para hacer grandes movimientos de hombres llevándolos a ruina. Claro que sí. Esos son.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 Menopreciando el afromo Se sentó a la fiesta del trono de Dios Amén. ¿Entendéis verdad? Amén. Se dio a la cruz por gozo de nosotros Y rechazó todas las ofrendas que le hicieron Sintieran en la fe de Jesucristo aquel que será autor y consumador de la fe. ¡Amén!